Bueno, pues nada, una vez que hemos visto más o menos eh, qué apartados tiene la interfaz de Unity y demás, como decía, la forma de aprender a utilizarla es ponerse a ello. Y es lo que vamos a hacer en este, en este tutorial. Vamos a empezar a construir la escena para nuestro minijuego. Para ello vamos a empezar por eh, crear eh, tres elementos muy básicos. Un suelo y dos paredes. Nada más. ¿Cómo creamos un suelo? Bueno, pues vamos a hacerlo, eh, en este caso vamos a crearlo utilizando eh, funciones o objetos primitivos de, de Unity. Podéis venir aquí a, a la parte de la jerarquía, clicar en el botón derecho y dentro de las opciones eh, 3D Object tenemos cubo. Le dais a, a seleccionarlo y veréis que, que se ha creado un cubo. ¿De acuerdo? Evidentemente es un cubo, cubo o cubo, es decir, eh, las tres dimensiones tienen el mismo tamaño y desde luego no tiene pinta de suelo. Pero, bueno, pues eh, esta es la forma en la que tradicionalmente en todos los tutoriales o prácticamente todos los que encontréis por ahí en, en internet de Unity y demás, es como, ¿no? Los primeros pasos siempre es crear un suelo utilizando un cubo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es aprovechar el transform de ese, de ese objeto que, que lo tenemos aquí, ya veis que tiene, tiene también otros, otros eh, elementos, un cube mesh cube, o sea un mesh renderer y un box collider y un, un material por defecto, no tiene un material asignado como tal, pero lo que nos interesa por ahora es el transform, vamos a crear un, un suelo un suelo pues, eh, que, que va a ser en, vamos a ponerle por ejemplo que tenga una anchura, o sea en el eje X que es esta dirección de aquí, pues le vamos a poner una, una anchura de 5 de, de metros, las, las unidades en Unity normalmente hacen referencia a metros, y es la altura, la, obviamente la altura del suelo pues no es muy relevante, no pongáis 0 porque, porque eso va a causar problemas, no tiene altura cero, eh, no, es, no es tampoco correcto, ponéis un valor pequeñito y ya está, y en, en la digamos que la distancia, a lo largo, pues eh, le vamos a poner que tenga 10 metros. ¿Vale? Entonces va a ser un espacio de 50 metros cuadrados, básicamente. Esto es el espacio en el que nos vamos a mover eh, en, cuando creemos el juego, al menos en el entorno de, de realidad virtual. Lo podemos hacer más grande, pero, pero yo creo que es un tamaño suficiente para lo que queremos hacer. Eh, si queréis navegar por la escena... Tened en cuenta que podéis utilizar los eh, diferentes botones del ratón. Si clicáis con el botón eh, derecho, podéis rotar la imagen. Con la ruleta, tenéis la opción de acercaros o alejaros. Con el botón de la ruleta, el botón central, tenéis la opción de mover la cámara. ¿De acuerdo? Y bueno, el botón izquierdo es para seleccionar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos nuestro, ¿eh? nuestro suelo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a añadir dos paredes, una a este lado y otra a este lado. Por estos laterales vamos a añadir en la escena otra cosa que van a ser unos edificios que vamos a descargar de, de Internet directamente sin, sin mayores complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eh, para crear las paredes, pues nada, eh, vamos a crear nuevos cubos. Antes de eso, importante intentar mantener un poco la... la la coherencia de las cosas y un poco las cosas ordenadas eh, porque en la medida en la que las escenas se van complicando y aparecen muchos objetos pues es importante tener, tener las cosas bien etiquetadas entonces para evitar que todos sean cube cube 1, cube 2, cube 3 vamos a, a renombrar el suelo como floor vamos a crear un nuevo cubo eh, y en este caso vamos a eh, ¿dónde está? aquí en este caso vamos a decir que eh, su, su dimensión en el eje X va a ser la misma, 5. Ay, perdón, que esto es la rotación. Vamos a colocarlo en el centro para empezar, 0, 0, 0, ¿de acuerdo? 5 eh, en, su, en, en esa dirección. La profundidad, que va a ser la profundidad de la pared, que es Z, vamos a dejarlo en 0, 1. No hay necesidad de hacerlo más grande. Y en cuanto a la altura, pues vamos a darle una altura de 2 metros. Es una pared, nos interesa que esté en el suelo. Como veis, mitad está arriba, mitad está abajo. Eso es porque el origen de coordenadas es el centro del cubo. Y entonces, pues nada, para colocarla en su sitio hay que subirlo un metro hacia arriba. Y para colocarla aquí atrás o en este otro lado, pues la mitad de la, de la longitud, que son 10 metros, es decir, 5, eh, en el eje Z. Y con esto tenemos una pared, ya tenemos una especie de frontón, podemos jugar a, a pala. Vamos a llamarlo esto Front uh, Wall. ¿Okay? Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo para crear una en esta otra parte de aquí. Una forma rápida de hacerlo, ya que tenemos muchas cosas hechas, es seleccionar ese objeto y darle a Duplicate. Podemos duplicar ese objeto. Vamos a renombrar como... Eh, back wall y sobre todo eh, todo igual, menos su posición en el eje Z que va a ser precisamente menos 5 y con eso tenemos creada pues una pequeña parte de nuestra escena, ¿vale? Si para, para así como por ir aprendiendo atajos de teclado, si seleccionáis un objeto y pulsáis F, se hace zoom sobre ese objeto, ¿vale? Y sobre todo además, bueno, pues de cara a visualizarlo, eh, os va a venir muy bien. ¿vale? Ok. Claro, lo que ocurre ahora es que tenemos un, un suelo que es un poco soso. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear materiales para las paredes y para el suelo. Eh, para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, va a ser un nuevo asset que vamos a tener para, para poder usarlo. Y lo primero que vamos a hacer es, en, el, en la carpeta Assets, donde está la carpeta Scenes, vamos a crear una carpeta nueva. Eso lo podéis hacer pulsando el botón eh, derecho del, en, la, en, la, en esa zona y en Create. ¿vale? Hay un montón de opciones que iremos viendo. Tenemos Create y Create Folder. Le vamos a llamar Materials. ¿vale? Los materiales... Eh, bueno, para crear un material simplemente tenemos que venir aquí y decirle crear material, ¿vale? Tenemos aquí una opción, ¿vale? Eh, vamos a llamarle floor perdón, material, ¿vale? Los materiales, si son sólidos y más, un color y, y demás, bueno, ya veis que tienen su propio, en su propio inspector, tienen una serie de propiedades y de características. No vamos a entrar en grandes detalles, vamos a ver un par de cositas solo. Pero lo que vamos a hacer es crear un material utilizando texturas, imágenes. Entonces, para ello, primero, para mantener un poco la limpieza de todo, vamos a crear eh, una carpeta que se llame texturas, y en esa carpeta vamos a importar las imágenes. ¿vale? ¿Cómo importamos imágenes? Bueno, pues... La forma más fácil es coger, una imagen, es coger eh, la imagen que queremos importar y arrastrarla desde el, el, desde el eh, navegador, gestor de ficheros, arrastrarla directamente. También podréis darle aquí a importar new asset y, y buscar los elementos, pero bueno, arrastrar eh, funciona muy bien. Entonces yo voy a, eh, a cargar dos, eh, dos tipos de... Eh, dos tipos de materiales, uno para el suelo y otro para las paredes, y para cada uno de ellos van a ser dos ficheros. Uno que va a ser el color, lo que se llama el, el diffuse, diffuse, o el albedo, en terminología de, de Unity se llama albedo, eh, y el otro es lo que se llama eh, el normal map, que al final es una textura que lo que hace es eh, falsear los vectores normales de, de los objetos, con el objetivo de dar la sensación, sin realmente crearlo, dar la sensación de que existe un relieve. ¿Vale? Entonces, ya se han cargado las, las texturas. Si, si las seleccionamos, pues os aparece... Eh, bueno, estoy yo un poco en medio, ¿verdad? A ver, un segundo. Veis aquí que aparece la textura. ¿vale? Ahí tenéis la imagen. Esta es, esta es la textura que vamos a utilizar para el suelo. Y... Esta es la que define cómo es el relieve de ese suelo, ¿vale? Ese normal map que, que decíamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿cómo, lo, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se lo asignamos? Bueno, pues vamos a... seleccionamos nuestro material, ¿vale? Que ya veis que es un tanto sosito. Y lo que tenemos que hacer es eh, modificar dos parámetros en, en, en los mapas de ese material. El albedo. Y el normal map, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues lo, podemos, lo podéis hacer cogiendo las texturas y arrastrándolas hasta aquí, pero tenemos un problema porque si yo entro en la carpeta, pues vamos a tener el problema de, ¿no? de, que, de que perdemos la. la esto, eh, el material, a menos que lo seleccionéis aquí, como acabo de hacer. Podríamos entonces arrastrarlo a este cuadrito que aparece aquí, por ejemplo. Para el suelo hemos dicho que este es el, el material y para eh, la, el normal map eh, es este, este mapa, esta imagen de aquí. Si os fijáis, nos dice que no está marcado como normal map, que si lo queremos arreglar, pulsáis que el Fix Now y ya eh, Unity se encarga de, de hacer las modificaciones para que esto se considere como un normal map. ¿Vale? Si os fijáis lo que ha cambiado, Básicamente podemos ponerle la intensidad o el relieve a cero. Eh, si os fijáis aquí en, en, el, en el objeto, en el momento en el que cambiamos a 1, veis que ya se genera esa especie de, de relieve. ¿de, acuerdo? de hecho no vamos a ponerle demasiado, vamos a ponerle 0.5, una cosa así. Para, ¿vale? También tenemos otras propiedades que, que vamos a necesitar. Sobre todo el smoothness que de alguna manera lo que nos determina es el brillo ¿no? cuanto más pulida sea la superficie pues más brillante es si añadimos mucho smoothness pues veis que se vuelve brillante el objeto y si se lo reducimos que es lo que cabe esperar del suelo pues pierde todo ese brillo ¿vale? ¿Cómo, ¿cómo asignamos el material al suelo? pues tan sencillo como coger el material y asignárselo ¿vale? pero eh, se ve raro se ve raro. ¿por qué se ve raro? bueno, vamos a verlo desde arriba eh, esto de aquí que tenéis eh, se llama gizmo y nos permite eh, hacer una serie de modificaciones, como el tipo de proyección en perspectiva u ortográfica que ya veremos que tiene sus utilidades y sobre todo vistas concretas desde el eje X, desde el eje Z o desde el eje Y ¿vale? como decíamos pulsando F ¿vale? Desde el eje Y. Si veis la imagen en realidad está deformada. Sobre todo si la comparamos con la textura que debería de ser. ¿no? Si os fijáis la imagen está deformada. ¿Por qué está deformada? Pues porque esta imagen es cuadrada. Y esta imagen de aquí. Eh, el, el, la representación tiene el doble de, en una dimensión que en la otra. ¿Cómo arreglamos eso? Pues eso se arregla viniendo a la parte del tiling. Que tiene eh, las texturas. Que te dice cuántas veces quieres que lo repita en el eje X y en el eje Y. Es evidente que en el eje Y hay que repetirlo el doble de veces que en el eje X. ¿De acuerdo? Podéis intentar saber, bueno, determinar exactamente cuáles son las dimensiones de la textura, es decir, ese cuadrado de cuánto por cuánto es, para deducir cuánto hay que multiplicarlo. O lo podéis hacer algo. 2 y 4, por ejemplo. ¿Vale? Si hacéis que se repita 2 y 4 veces, pues ya veis que ahora la imagen ya no está deformada. ¿Vale? Y ya, bueno, pues tiene una pinta bastante, bastante mejor. ¿De acuerdo? Vamos a coger la cámara. La cámara está en un sitio un poco malo porque está en menos 10. Eh, vamos a llevarla a menos 4, ¿vale? Para estar dentro de, de, de nuestro recinto. Y vamos a ver la pestañita Game que nos muestra la vista desde la cámara. Bueno, ya veis que tenemos un suelo pues razonablemente aceptable. ¿De acuerdo? Eso que hemos hecho con el suelo, pues lo vamos a hacer con las paredes. Vamos a crear un nuevo material, le vamos a llamar eh, Wall Material, ¿vale? Vamos a crearlo desde aquí. Eh, la alternativa a arrastrar la textura hasta el cuadrito es clicar en el circulito que aparece al lado. Si clicáis, os tiene que salir otra ventana que me la manda a otro lado, una ventana como esta, donde aparecen las posibles texturas que podéis utilizar, ¿Vale? están las, las texturas que hemos cargado nosotros y otras más. En todos estos hay, es importante porque hay un, un buscador ¿vale? Eh, eh, si lo buscáis os filtrará automáticamente lo mismo con los objetos aquí abajo, en fin eh, los buscadores son, son importantes cuando, sobre todo cuando tenemos muchos objetos ¿vale? Entonces para el albedo pues nada, el concrete eh, que era lo que estábamos buscando doble clic Podéis hacer y así se cierra. Y para el normal map, pues tres cuartos de lo mismo. Seleccionaremos en este caso el concrete, pero el, el que es Concrete Nor. Vale, ok. Y ya veis que aparece la textura. En este caso, el brillo, el, el smoothness, igual lo podemos bajar un poco, pero, o su, o, ¿no? pero tampoco a cero. Vale. Porque sí que tiene eh, el cemento, bueno, pues sí que tiene ese punto de... de algo de brillo, ¿vale? Fix now. Y, eh, bueno, nos vamos a encontrar con lo mismo, ¿de acuerdo? Eh, esto tiene 2 metros por 5 metros, lo que significa que tiene que ser 2,5 veces más el material en una dirección, en, el caso, en este caso en el eje X, con respecto al eje Y, ¿vale? y con esto si lo arrastramos ahí pues ya tenemos una pared ¿vale? de cemento que no es así nada del otro mundo pero bueno pues nos vale podéis utilizar otros materiales ¿eh? no, hay, no hay ningún problema Esos materiales, estos materiales yo los he descargado de una web eh, que es texture heaven eh, es esta web en la que tenéis un montón un montón de materiales luego volveremos también porque vamos a utilizar eh, de otras webs similares a esta eh, vamos a utilizar otros, otros elementos ¿no? pues por ejemplo si, si queréis eh, yo qué sé pues en el suelo pues un suelo de gravilla ¿no? en lugar del que hemos puesto aquí veis que tenéis eh, diffuse que es el, el albedo tenéis el normal map y bueno y de hecho tenéis eh, rough AO, ao ambient occlusion, que podríamos utilizar y podéis utilizar para, para el suelo. Podré, en algunos casos, en los casos en los que el material tiene mucho, mucho relieve, ¿no? Había algún ejemplo por aquí, eh, pues no sé, este tipo de, de materiales, el ambiente occlusion os va a dar más, más realismo, ¿vale? De acuerdo, entonces ya tenemos eh, montado nuestro, nuestra primera parte de la escena y como comentaba antes, en lugar de, de irnos directamente o crear algo en los laterales, para cuando estemos eh, aquí, bueno, pues vemos el suelo, vemos el fondo, pero pues evidentemente eh, esta parte de la derecha y la izquierda pues no, no tiene buena pinta. ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a cubrir eso? Pues lo vamos a hacer utilizando, eh, en lugar de usar elementos básicos como son los cubos, vamos a utilizar... Eh, vamos a utilizar eh, objetos ya creados por otra gente que nos los deja, vamos a decir, gratuitos y disponibles, ¿no? Y que los vamos a encontrar en el Asset Store de, de Unity, ¿vale? Entonces, si, si volvemos a Unity, a la, a, la, a la ventana de Unity, si recordáis, teníamos aquí Asset Store, ¿vale? Eh, entonces, dentro de este Asset Store... Eh, pues podéis encontrar y buscar eh, ahí tenía industrial buildings store building pero el que vamos a utilizar aparece dentro de store building bueno como podéis ver aparecen un montón de opciones fijaros aquí un montón de edificios tendríamos por ejemplo podríais utilizar estos edificios pero como veis aquí abajo pues son de pago hay gente que se dedica a crear este tipo de de recursos y a venderlos como forma de, de, de negocio, de trabajo. Pero eh, aquí, dentro de todas las categorías, opciones y demás, tenéis la opción de seleccionar Free Assets. ¿Vale? Y si seleccionáis Free Assets, pues, pues en teoría con Store Building, o es que no sé cómo, no me acuerdo muy bien cómo se llamaban, eh, el. el eh, los assets que vamos a utilizar eh, que, bueno, de todos modos los tenéis, tenéis el link en la, en la descripción. Eh, bueno, pues eh, lo podéis obtener de aquí. ¿vale? En principio, en la, a partir de la versión 2020, la idea es que a través de la de la eh, de la página web, estaba pensando a ver si poniendo building solo me, me aparece. A ver. Bueno, tenéis otro, otro tipo de, de edificios si queréis si queréis utilizar. Vale, bueno, veis que building... Gratuitos, ¿eh? Ah, no. Ah, además, que me lo ha quitado, perdón. A ver, Free Assets. Perdón. Vale, bueno, tenéis diferentes... Ah, mira, este. Storage. No era store, era storage. Este es el asset que vamos a utilizar. Podéis utilizar este edificio, que es un poco más complejo, o... Este de, de al lado, que es más sencillo y bueno, podemos, eh, podemos ponerlo, vamos a decir, repetido dos veces. Va a ser, va a ser un poco más eh, fácil de, de manejar probablemente. Entonces, pues nada, lo único que tenéis que hacer es, es eh, añadirlo, bueno, loguearos eh, y añadirlo a, a MyAssets. ¿vale? Como decía, eh, a partir de la versión 2020, en versiones anteriores de Unity el Asset Store estaba integrado en, la propio, en el propio editor, pero lo han sacado fuera. Ahora es una web donde tú navegas, seleccionas tus objetos, los que quieras, y luego cuando vuelves a Unity, eh, a Unity si vais a la parte de Window Package Manager, ¿vale? insisto, esto ha cambiado en algunas versiones. y si, si, eh, si no aparece así, pues tendréis el Asset Store aquí, como una pestañita más. Si sí, ya veis que está recuperando, aquí aparece packages eh, in project. Hay una serie de paquetes ya cargados. Pero aquí arriba tenéis la opción de definir o seleccionar my assets. ¿Vale? Como ya estáis logueados, porque como ya os he dicho, para cargar eh, Unity y demás tenéis que estar logueados. Pues... Eh, eh, os aparecerán los paquetes que tenéis en vuestra cuenta. ¿vale? Yo tengo unos cuantos por ahí, y, pero uno de ellos es este. ¿de acuerdo? Entonces simplemente seleccionáis, bueno, tenéis aquí un View en Asset Store, bla, bla, una serie de, de, de cuestiones, eh, sobre todo aquí abajo tenéis el botón de Importar. Y cuando le dice Importar, está continuamente abriendo todo en, en otra pantalla, eh, veis que os va a dar la opción de decidir qué es lo que queréis importar. ¿vale? Vamos a importar todos, un paquete muy comedido en ese sentido, aunque en realidad, por ejemplo, pues aquí tenéis una escena que realmente no, no la necesitamos eh, o, o los previews pues probablemente tampoco los, los necesitamos, que es un poco estos, estos dibujitos y tal, pero bueno, los vamos a cargar que tampoco nos va a suponer un gran problema. Entonces le dais a importar, y bueno pues tardará, tardará un ratito dependiendo de lo que tenga que importar y lo que veréis es que si vais a la carpeta assets pues si os fijáis aquí ha creado una nueva, una nueva carpeta que es assets eh, y luego storage building lo podéis renombrar si quieres como buildings ¿vale? si entráis dentro bueno hay una serie de cuestiones hay una escena que podríais abrir eh, podríamos de hecho bueno si le dais doble clic nos pregunta si queremos guardar la escena que tenemos y, y ya veis que, que crea bueno pues una escena eh, tremendamente compleja donde pues básicamente lo que tenemos es, eh, no sé, hay un cubo, no sé muy bien por qué, eh, la luz y, el, y un edificio. vale No tiene mayor misterio. Eh, no le hagáis mucho caso a este del de, de LOD, es una, es una cuestión de de tener diferentes modelos con diferente complejidad para ser utilizados dependiendo de cómo de cerca o de lejos esté la cámara es lo que se llama el level of detail pero bueno, como digo, os podéis olvidaros si nos vamos a escenas podemos darle doble clic y volver a abrir nuestra escena lo que nos interesa no es abrir la escena que ha cargado sino cargar eh, eh, estos dos edificios tenemos aquí el edificio grande el edificio pequeño, que igual vamos a utilizar el pequeño, ¿vale? Para colocarlo, podemos colocar dos copias del pequeño a ambos lados, ¿vale? Bueno, veis que lo de pequeño es un decir, es un edificio relativamente grande. Vamos a colocarlo. Aquí es donde el poner en perspectiva, esto es cámara en perspectiva. Y esto es cámara en, en, eh, en lo que se llama ortográfica, ¿vale? Que eh, sobre todo cuando utilizamos plantas, pues eh, nos permite eh, de alguna manera visualizar de forma mucho mejor, eh, o sea, a la hora de colocar edificios, cosas así, o cosas, eh, pues es mucho más práctica, ¿vale? Lo que os podéis observar, lo que podéis observar es que es un edificio muy grande comparado con el espacio que tenemos, ¿no? Podríamos hacer nuestro espacio más grande, es ¿cierto? O podemos hacer el edificio más pequeño. El tema de los edificios, sobre todo cuando importéis objetos, vamos a ver que el tema de la escala es muy importante y se puede manipular de dos formas. Una es cambiando la escala aquí. Aquí yo le podría decir 0,5, 0,5, 0,5 y hacer un edificio la mitad, ¿no? De, de mitad, el que sea la mitad de tamaño. Que bueno, más o menos parece que podría ser. ¿verdad? O esto a veces, luego a la hora de programar, podría llegar a darnos problemas y es, inter es interesante intentar evitar, o al menos solo utilizarlo cuando lo necesitamos utilizar desde eh, o sea, a nivel de programación y a nivel de la aplicación. Porque la otra alternativa para cambiarlo es... Eh, ah, bueno, no, en este caso no nos vale. Sí, en este caso tenemos que cambiarlo de esa manera, perdón. Lo veremos... Eh, en el siguiente vídeo otra forma de, de cargarlo, que es no cuando cuando cargamos de esta manera los, los objetos, sino... Eh, ah no, espera igual... Ah, eso es lo podríamos cambiar aquí vale estos son eh, los objetos de Unity, lo que, lo que en Unity se llaman prefabs que son eh, digamos, objetos listos para ser utilizados, pero digamos que, que no son los originales, no son los edificios originales, los originales están en la carpeta models ¿vale? y son estos estos elementos de aquí, bueno, de hecho están, eh, están todos los, los dos edificios eh, eh, conjuntamente, ¿vale? Y, y en este tipo de, de elementos importados eh, lo que veis es que hay una serie de, cuando los seleccionáis, una serie de pestañas modelo, rig, que es algo que no vamos a entrar, animaciones, materiales, etcétera, etc. Etcétera. ¿Vale? Y en Model, esto es lo importante, hay un Scale Factor. es que el Factor que es 0,01. ¿Vale? Esto, es, esto tiene que ver con que según con qué aplicación hayamos eh, creado los objetos o en qué escala los hayamos creado, eh, a la hora de importarlo pues hay que transformar esa escala para que una unidad sea un metro, que es lo que utilizamos en, en Unity. Y es lo que está hecho, ¿eh? porque en realidad, bueno, pues lo que pasa es que los edificios tienen más de 10 metros, ¿no? Pues tendrán ¿qué? 15 o 20 metros, probablemente, de, de largo. Pero nosotros queremos hacer un edificio más pequeñito, de 10 metros, ¿vale? Quiero hacer un edificio algo más pequeño. O bueno, quizás algo más, más que eso. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es, lo que podemos hacer es cambiar la escala aquí. En lugar de que sea 0,01, vamos a hacer que sea el 75% de eso, ¿vale? O el 60% o algo así. Es decir, 0,75. Eh, ¿vale? Y luego, por aquí abajo, hay un botón que nos dirá, nos debería de decir Apply. A ver. Pues no. ¿Y por qué no tiene esto un apply? Ah, sí, está aquí. Estaba escondidito, no lo he visto. Apply. Y cuando lo aplicáis, automáticamente veis que el, el, ese prefab que nosotros hemos cargado desde aquí que hace uso de ese modelo, pues ya está actualizado. Entonces ¿vale? pues lo que vamos a hacer es acercarlo para que esté ahí pegadito a tal y luego, bueno, por la sombra se aprecia que si lo vemos desde aquí, lo tenemos un poco en a tomar por ¿Vale? Podéis acercaros. Bueno, en realidad yo creo que lo podemos poner en altura 0 automáticamente y, y z probablemente 0 y ese será su sitio. ¿Vale? Con lo cual ya tendremos, eh, digamos que nuestro patio cerrado por un lado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llamarlo esto, vamos a renombrarlo Storage Building. Eh, y este está... donde tenemos la cámara? Pues por llamarlo right. Sí, vale. Storage, build, storage Building eh, R, de right. Y lo vamos a duplicar. Vamos a llamarlo eh, Storage Building Left. Y simplemente, sin complicarnos demasiado la vida, vamos a colocar pues, otro edificio eh, al otro lado. ¿Vale? Si nos vamos al game, bueno, pues ya veis que tenemos ahí un pequeño problema. Quizás, eh, bueno, pues lo podamos arreglar eh, expandiendo un poquito el suelo, ¿vale? Haciéndolo un poquito más grande. Eh, o si no, metiendo, eh, metiéndole los edificios un poco más para a la derecha o a la izquierda, ¿vale? A ver, podemos meterlo por aquí hasta que se cierre y... El otro, esto vamos a bajarlo aquí para que estén juntitos. Y el otro, Lo vamos a meter hasta ahí. Y ya tenemos eh, nuestra escena creada. No se ve muy bien. Si os fijáis, eh, no, es, no es una sensación del vídeo, un problema del vídeo. ¿no? Las sombras son completamente negras. Y esto tiene que ver con, con una última cosa que vamos a ver ahora, que es el tema de la iluminación. El tema de la iluminación es muy complicado y no vamos a entrar en grandes detalles, pero lo, lo que tenéis que tener en cuenta es que por defecto Unity solamente eh, utiliza eh, la luz directa, vamos a decir, eh, en tiempo, pues es, es, es un funcionamiento en tiempo real y solo utiliza la luz directa. Para hacer uso, la luz directa es la, eh, la luz que llega directamente de ese Directional Light. Si hay cualquier cosa en medio, pues la sombra que proyecta es completamente negra. No llega nada de luz. Pero la realidad no es así, porque la realidad es que aquí llega luz y, y el suelo refleja luz que ilumina, iluminará todas estas zonas. Esa luz indirecta, eh, lo que hay que hacer para poder eh, hacer uso de ella en tiempo real es eh, un proceso que se llama de cocinado, de baking, ¿vale? Eh, y para eso pues eh, lo, que, lo que tenemos que hacer es un proceso, eh, es, es eh, algo muy complicado el, el, el definir una luz bien y demás con todos los detalles y no vamos a entrar en eso, pero básicamente lo que, lo que tenemos que hacer es seleccionar los objetos que, que forman, son, forman parte de la escena, que son estáticos, que nunca jamás se van a mover, vale y marcarlos aquí como estáticos. Ese es el primer paso. El edificio es un objeto estático esto es un objeto estático, esto es un objeto estático y las paredes son objetos estáticos. Y a continuación lo que tenemos que hacer es cocinar esa luz. Para eso vamos a ir a Window, Rendering y Lighting ¿vale? para abrir la ventana de propiedades de la luz. Eh, estas cosas, estas pestañas esta, tal, las podéis ir encajando en el, en el navegador si queréis. Vamos, veréis veis que hay un montón de, de, de parámetros, de opciones, de, bueno, pues toda una serie de cuestiones. Lo que vamos a hacer es, voy a reducir eh, las luces directas e indirectas, pues bastante, ¿vale? Eh, light Prop Sample Multiplier, ¿vale? Bounces, bueno, dos, ¿no? Bien. Eh, es toda una serie de parámetros que no, no vamos a entrar. Esto, Simplemente estos son los parámetros más sencillos, es cuántas... El proceso de, de cocinado es un proceso de simulación de la, de la luz, es decir, se ve dónde llega la luz directa, cómo rebota, eh, a dónde llega y con eso se va creando una, una nueva textura para, para los objetos y demás, que es esa textura de, eh, de luz indirecta, vamos a decir, ¿no? eh, Entonces, eh, todo eso, eh, cuantas más muestras utilicemos, pues más tiempo tarda, ¿vale? Bien. Eh, una vez que los parámetros están configurados, que como digo no nos vamos a meter en, en grandes complicaciones eh, tenéis que pulsar el botón de generate lighting vale clicáis ahí, empezará a hacer sus cálculos y tal y esto le lleva bastante, bastante tiempo, así que cuando termine volvemos bueno, una vez que hemos terminado con el, con el cocinado si nos vamos a la parte de game ya podéis ver que eh, se ve mucho más claro todo y sobre todo las zonas donde había grandes sombras eh, bueno pues ya no se ve completamente negro ¿vale? esto mejora un poquito la iluminación y la pinta que tiene que tiene todo y con esto ya tenemos montado vamos a decir lo que sería nuestro recinto ¿vale? ya es algo que realmente podemos eh, crear nuestro juego ya tenemos, no tenemos esa sensación de, de de, bueno, pues de ver ese horizonte y ¿no? ya tenemos una sensación de estar en algún sitio es muy pequeño, muy reducido pero como está todo cerrado pues tenemos la sensación de estar en un mundo completo y complejo en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es poblar un poco este, este espacio vale vamos a hacer eso y también vamos a, a ver ya que hemos entrado con el tema de la iluminación cómo añadir ahí a esto un cielo de manera muy, muy, muy sencilla